Nuevo y aparentemente revolucionario método para tratar eh, la desviación de la columna, la escoliosis. Tenemos un destacado científico, eh, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y ortopeda, eh, cirujano del Hospital Auxilio Mutuo. Está con nosotros el doctor Humberto Guzmán. Saludos doctor, gracias por, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Y como el programa es en vivo, pues nos pueden hacer preguntas o comentarios de lo que el doctor esté eh, diciendo. Eh, que será importante también tener como siempre la interacción de los que nos ven y nos escuchan en Puerto Rico eh, en el Caribe y en el mundo eh, doctor eh, la escoliosis es una desviación de la, de la columna la, la escoliosis por definición es una desviación de la columna vertebral que por definición tiene que medir más de 10 grados eh, el asunto de la escoliosis es que es progresiva mientras eh, la, el niño la niña están creciendo eh, y llegaría a un punto eh, por encima de los 45, 50 grados que se entendría que podrían requerir cirugía. Y entonces hay, o sea, que, que hay eh, una escoliosis, por llamarlo más leve, que no necesita eh, cirugía. Sin duda, eh, además de verdad que hay varios tipos eh, de escoliosis. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Eh, hoy hablaré de la idiopática, la, la, la que comúnmente vemos en, en niños y niñas adolescentes que que la causa no está completamente definida, eh, pero sí sabemos que el crecimiento es el, el, el causante del problema y comienza siempre eh, en, en, con una columna derecha. Eh, muchas veces llegan a la se acercan a la adolescencia con una columna derecha y con el crecimiento, pues, desvía. O sea, que si sí, no la enfrentamos en, en, en la mayoría de los casos, son curvas leves que no, que no requieren tratamiento. Eh, la minoría, pues, llegarían a cirugía. O sea, que eh, es muy raro... Confírmeme si no se da eh, un caso de escoliosis eh, de nacimiento, o sea que de inmediato se note. Correcto. Eh, no, eh, sí, son sumamente raros, pueden ocurrir. Es, es una patología un poquito distinta a la, ¿verdad? A la técnica que estamos eh, discutiendo hoy, no aplicaría. Eh, la escoliosis congénita es una que nace con el bebé, donde tiene una malformación de alguna vértebra, ya sea que se formó a mitad o se, o, o se formó pegada a otra. Eh, y es una patología que tiende a ser un poco más agresiva eh, y arranca desde temprano eh, hoy. Y la técnica que les estamos presentando hoy es, es algo que no es para edades tempranas, es para ya chicos que están entrando a la adolescencia que todavía definitivamente tengan crecimiento sustancial, pero no tanto y no se pueden coger muy temprano tampoco. Ya mismo vamos con, con eso que están anunciando hoy, pero quiero preguntarle, ¿cuán común es la escoliosis en Puerto Rico? Pues la común se entiende, y esto es DataMath en Estados Unidos, a mí eh, estamos, tú sabes, encantados con poder hacer un estudio en la prevalencia aquí, porque yo entiendo que aquí en Puerto Rico la prevalencia es alta, eh, nos encontramos muchos pacientes, particularmente en el centro de la isla, eh, pero se habla, ¿verdad?, de un 3% de la población podría tener este tipo de escoliosis, la gran mayoría en grados menores, que sea algo que llegue a requerir tratamiento Posiblemente estamos hablando del 1.3% o menos cantidad de personas. ¿Y qué la causa? Doctor, ¿qué la causa? ¿Es un asunto genético o, o hay algún tipo de postura, práctica deportiva o accidente que la puede ocasionar? Pues mira, eh, además de la congénita, añado que hay unas que sí sabemos también la causa, que son escoriosis neurológica, con pacientes que tienen condiciones que afectan el cordón espinal o su condición muscular en general. Y eso pues ya son pacientes con condiciones que lo lo predisponen al desarrollo de escoliosis ahora, esta que estamos hablando también, la idiopática eh, aunque entendemos que en la genética posiblemente está en la clave vemos ese patrón familiar como baja en, la, en las hembras particularmente, las niñas siendo más afectadas que en los varones eh, pero así la causa definida pues no eh, no la hemos encontrado eh, y continuamos llamándole y, eh, escoliosis idiopática y eh, estamos en esa búsqueda o sea, que las niñas tienen, eh, tienen una frecuencia, una prevalencia mayor que los niños. Ahí. Las niñas tienen una prevalencia mayor que podría ser hasta nueve eh, por cada 10 pacientes de escoliosis. Eh, podría ser fémina. Eso que le dicen a uno cuando uno es chiquito, este, enderezate, muchacho que te vas a quedar doblado. <risa> <risa> eh, que, que es una cosa, ¿verdad? Cultural que le dicen a uno como si, como si la escoliosis se fuera... Eh, se pueda, pueda a, a ocurrir por una mala postura. ¿Eso tiene algo de, de verdad o no, doctor? Pues mira, no, y, y obviamente también o sea, lo veo también en pacientes niños de escoriosis que llegan a la clínica con deformidades sustanciales eh, y creen, yo estoy seguro y lo escucho y me lo dicen, lo verbalizan, la pelea que ellos tienen, la familia, ¿verdad? Porque tengan una mejor postura. Hay, hay parte de la postura que, que va a esencialmente cambiar con la escoliosis. Y ahí entra la importancia de hacer ejercicio y fortalecer esos músculos para mm -hmm. sobrecompensar esa, esa, esa curvatura, para así poder mejorar la postura, para así evitar los dolores. Eh, pero definitivamente está, sabemos muchos niños, niñas que tienen asuntos que son posturales, que, que uno realiza radiografías y, y no tienen deformidad mayor, eh, particularmente niños que están en rápido crecimiento. Eh, el área torácica, se puede ir lo que llamamos kifosis hacia el frente y vemos ¿verdad? Esa, esa deformidad donde tienen los hombros caídos hacia el frente eh, muchos hay que entenderlo, o sea, crecen tan rápido que el músculo pues, hay que adaptarlo, hay que fortalecer y poco a poco enderezarán su postura eh, pero sí, es una, es un, una combinación de, de cositas donde pues, sí queremos que eh, maximicen tu postura pero para hacer eso tienen que hacer ejercicio y así también evitan lo, lo mayor posible los dolores y espasmos que podrían tener. Ahora, ustedes están anunciando eh, desde el Hospital Auxilio Mutuo eh, un, un instrumento, vamos a llamarlo, que, que amarra la curva con un cable flexible. Eso, eso es una operación, es una intervención quirúrgica. Es una cirugía. Eh, yo te diría más que, que un aparato, verdad es una técnica, son aparatos que, que, que han existido anteriormente. Eh, cuando yo comencé esta historia ¿verdad? Del, del manejo de esclerosis, sí, es empieza hace muchos años con, con, con poner yeso, con cirugías de fusión. Luego entraron las varillas con distintas combinaciones de tornillos, eh, inicialmente ganchos, perdóname, alambre hasta tornillos. Pero todos cumplen el mismo propósito, realizar una corrección de la cirugía a través de una fusión espinal. Una fusión espinal, obviamente, pues sacrifica el movimiento, porque estamos enderezando las vértebras es mecánicamente. Como inmovilizar, es como inmovilizar el área. Literalmente, para poder corregir una escoliosis, eh, y, de, y definitivamente una escoliosis más severa, para uno lograr la corrección, uno tiene que, que hacer mucho trabajo de soltar ligamentos, soltar la faceta, las conexiones vertebrales, eh, y usar varillas rígidas para, para, para literalmente empujar y, y, y, y liberar esa columna a que esté más derecha y una vez está más derecha ahí le ponemos las varillas la, perdón, apretamos las varillas y la mantenemos sólida ahora, la última parte del trabajo que es la fusión espinal uno trabaja con el hueso, es un trabajo en el hueso para exponer la, la superficie interna sangrante poner un injerto y que todo se pegue o sea que el resultado final es esa fusión donde los niveles que escojamos en cirugía, depende, ¿verdad? las curvas son distintas pero el resultado es una corrección con, a través de instrumentos rígidos con una fusión espinal y que conste, eh, es el gold standard del manejo de la escoliosis, esto que estamos hablando ahora mismo. Eh, eh, es, el, es el manejo que la gran mayoría de los pacientes inclusive van a requerir, porque a la, desarrollando cosas nuevas y esta técnica nueva, ¿verdad? Que da, vamos a hablarla, eh, no todos los pacientes son candidatos. O sea que eso será para un grupo selecto de pacientes. Esta alternativa de poder una corrección de cirugía sin fusión. Por tanto, pues movilidad. Sí, sí, sí, eh, sin inmovilización. Se trata de, un, de, una especie de, un, de, de una especie de cable, por llamarlo de alguna manera, que es más flexible. De, de eso es que se trata, doctor, expliquero. Pues el, el cable tiene su función. No es corregir la escoliosis a través del uso de un cable. Esto es un abordaje distinto porque las la, fusiones que hacemos para escoliosis son de un abordaje posterior. Y ahí es que si uno ve una radiografía tradicional de una escoliosis manejada de esta forma, pues vas a ver unos tornillos dirigidos desde posterior hacia el cuerpo vertebral con, dos, con varillas a cada lado. En esto es distinto. Eh, un paciente que ya tenga una escoliosis quirúrgica, que todavía tenga crecimiento significativo, porque el crecimiento es el que va a hacer el trabajo y no la cuerda. Uno lo que hace, ¿verdad? Y esto, esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo de un equipo de trabajo de muchas cosas y envuelve la participación de un cirujano eh, que en el caso de nuestros casos que comenzamos a hacer en el auxilio mutuo, el doctor Jorge Sequeira, eh, que ya compartimos en la academia en la Universidad de Puerto Rico, él hace el abordaje para entrar la vértebra en su aspecto anterior, ya sea a través del pecho entre las costillas o el área lumbar, ¿verdad? De manera retroperitoneal. Y si hay que entonces, en algunos casos, como uno de los primeros que tuvimos que hacer, pues cruzar el diafragma, el doctor Jorge Sequeira tiene amplia experiencia eh, y entrenador para hacer eso y es parte importante como el FDA requiere para este procedimiento de estar, Eso que ahí, en ese abordaje anterior, ponemos unos tornillos que la radiografía se va a ver completamente distinto. Vas a ver, si ves una radiografía frontal AP, ¿verdad? Vas a ver unos tornillos cruzando de lado a lado del cuerpo vertebral. Eh, y ahí no ves más nada porque ese cable es, es invisible. Uso mis manos, ¿verdad?, para demostrar, ¿verdad?, si tengo una curva en su aspecto elongado, uh -huh. en la parte de la posterior de mi mano, ahí es que entran los tornillos y se pone la cuerda. ¿Qué es lo que hace la cuerda? Hace una, crea una compresión de las vértebras. Las atas una a las otras y una a las aprietas con unos instrumentos que la tensionan. Esa compresión, y esto es un principio que en la ortopedia se ha hecho en extremidades, en rodillas, es el manipular el crecimiento. El principio que llamamos de hutter bogman dice que donde hay compresión no hay crecimiento. Donde hay tensión sí puede haber crecimiento. O sea que esa compresión que se realiza ese cable a través de las vértebras en la convexidad de la curva no permitiría el crecimiento de esa convexidad más. Pero ahora un chico que todavía está en desarrollo, no hay nada que lo ate en el lado cóncavo. Entonces la concavidad comienza a corregir con el crecimiento. El timing de la cirugía va a ser muy importante y esto... Estos son cositas que hay muchos estudios que hay que hacer para aclarar, ¿verdad? Cuál es el timing ideal, porque mientras va corriendo la curva, si sigue creciendo, pues sigue corriendo hacia el otro lado, porque la soga lo que hace, la cuerda lo que hace es modular el crecimiento, no permitir crecimiento de un lado, pero sí de la otra. Si todo sale como planificado, el timing de la cirugía fue bien escogido, el candidato era bueno pues esa vértebra va cogiendo una forma más normal, más rectangular. Deja de crecer el paciente, tiene una corrección de su escoliosis, porque ya las vértebras son bloques rectangulares mejor formados, y termina con una corrección, pero sin fusión. Ese cable es flexible. Se entiende que ese cable inclusive se puede partir con el tiempo, ya la corrección está hecha. Eh, y obviamente pues lo tiene teóricamente unos beneficios que a largo plazo pues, se espera demostrar también que a largo plazo una cirugía sin fusión puede ser superior a una fusionada o sea que eh, para, para entender el cable permitirá el crecimiento de la persona y se adaptará al crecimiento de la persona para ir corrigiendo la, la escoliosis sin, sin, forzar, sin forzarla esa, esa es la nueva estrategia entiendo yo sí, o sea, correcto al atar el, la curva en su parte elongada, en su parte más larga, en la convexidad de ella, ese lado no puede crecer. Pero el otro lado de la vértebra sí continúa creciendo. Entonces, mm -hmm. si uno puede, si se fija en una placa de una escoliosis bien severa, ya te das cuenta que con el tiempo esas vértebras ya no son unos rectángulos. Esas vértebras, especialmente en el ápice de la deformidad, han cogido una forma ¿verdad? trapezoide donde son más pequeñas en un lado que el otro. O sea, que ese lado largo es el lado que está atado. Al amarrar ese cable, esas fuerzas de la compresión que es la que causa, no permite el crecimiento de ese lado. Ahora, el otro sí. El otro lado, donde está la puntita de los tornillos, en el otro extremo, está creciendo. Y entonces ese lado que era corto, pues poco a poco, pues, coge una nueva forma. Estos estudios vienen hace muchos años, eh, inclusive cuando yo era un fellow en San Diego, California, en el Children's Hospital, el doctor Peter Newton estaba haciendo estos estudios en celdos. Y ahí entendimos que atando un lado, ya sea con estos cables o anteriormente que se usaban unas grapas en un solo lado de la columna, pues ese lado ya no podía crecer. Y entonces inducía el desarrollo, ¿verdad? Obviamente eran celdos normales, no es que uno celditos que tuvieran escoliosis, pero entonces inducía que el lado que no estaba atado o no estaba con las grapas crecía más que el otro. Y, y, y ahí... Y de nuevo, hay estudios en las rodillas, en, la rodilla, en, la, ¿verdad? en, la, en la, el tobillo, en distintas extremidades, de que son es fenómenos fenómeno que ocurre. Donde hay compresión, no hay crecimiento. Donde hay tensión sí. Y estamos aprovechando eso para, para traer una corrección sin fusión a escoliosis. ¿Esa corrección eh, será definitiva, permanente, duradera eh, y, y, y verdadera corrección o siempre habrá algo de desviación? Tengo que, tengo que recalcar... Eh, que esto comenzó verdad cuando mencioné hace 12 años, se comenzaron a hacer casos en Estados Unidos hace como 5 o 6 años atrás, eh, en Europa también. El FDA tan solo lo aprobó en el 2019. Hay muchos estudios que hay que hacer. La FDA, eh, mientras no había una aprobación, todos estos cirujanos, centros importantes, los trainers de Filadelfia, lugares en Nueva York, donde yo trabajé en, en San Diego, sitios, Claves es que la compañía CIMER en particular, que es la que fue aprobada por la FDA, pues designó que estos cirujanos de alta experiencia pudieran tratar la técnica. Eh, ahora, ahora que está aprobada definitivamente y, y poco a poco puede ser más accesible a más cirujanos, pues la data es lo que nos va a decir exactamente. Ahora mismo hay que explicarle a los pacientes que todavía hay, hay mucha información que falta. Por eso los criterios tienen que estar bien definidos. Hasta ahora la aprobación es por una curva que no debe exceder los 65 grados. Y tiene que tener ciertos criterios de flexibilidad que por lo menos uno pueda ver en una radiografía la evidencia que es 50% flexible. Entonces, que tenga un crecimiento razonable, que ahí es que para mí va a entrar los estudios que van a aclarar todo esto para que pase, como usted dice, que tengamos una corrección duradera, perduradera y que se mantenga derecho para siempre. Porque si uno escoge bien ese tiempo y la técnica, ¿verdad?, se escoge, se sale todo bien, es eh, sí. Aunque se rompa el cable, si él ya dejó de crecer, ya las vértebras cogieron su forma. Y esa corrección entendemos que se debe mantener. O sea, todavía no tenemos casos suficientes como para decir que esto va a funcionar. O sea, esto hay que, hay que ver lo que va a pasar. Todavía necesitamos... Mi entendimiento más que es que va a funcionar. Que va a ser parte del armamentario, del manejo de la escoliosis siempre. Se está teniendo mucho éxito en esta, en esta técnica en, en muchos sitios ya. Ahora, ¿qué tipo de paciente es el que va, se va a beneficiar? Posiblemente sea la minoría de los casos. Posiblemente todavía la mayoría de los casos van a requerir una fusión espinal. Casos que llegan muy tarde, ya dejaron de crecer, pues esta técnica no puede funcionar. Casos que tienen escolesión muy severa desde muy temprano, esta técnica no va a funcionar. O sea que eh, esta técnica no va a reemplazar las otras técnicas ¿verdad? De, de manejo de escoliosis ahora mismo, pero para algunas pacientes sí entendemos que la data nos está indicando que sí va a tener un lugar en el armamentario del manejo de escoliosis y pacientes candidatos pues deberían pues, de tener esta opción, tú sabes, para dialogarla y escogerla en estas etapas que son más iniciales, pues definitivamente eh, las conversaciones tienen que ser bien serias con los familiares y entender pues que hay cositas, tú sabes, que que faltan por dilucidar. Doctor Guzmán, y ya sabemos las edades de, de las edades en las que se puede aplicar esto. Pues mira, la, las edades más allá de la edad es el estadio de madurez que está la persona. verdad? Ese niño y esa niña. Porque... Sabremos que tenemos niñas que a los 12 años pues son bien maduras y crecieron un montón y eran las más grandes de la clase y eventualmente otras niñas que eran más chiquitas en ese momento pues siguieron creciendo hasta los 14, 15 años, todo cambió. O sea que eh, para tener la data más científica posible eh, pues se está estudiando distintas áreas del cuerpo que nos dejan saber cuál es la edad ósea de cada paciente. Una que utilizo mucho y se utiliza mucho para esta técnica es hacer una radiografía de la mano que tradicionalmente eso lleva muchos años, y mucha data en la radiografía de la mano como eh, eh, nos indica el crecimiento, eh, pero ya queremos por ejemplo, una curva decir 50 y 60 grados el mid range de, lo, de las indicaciones eh, pues se está entendiendo que ese paciente pues ya eh, debe estar arrancando en su curva del crecimiento eh, la clasificación de Sanders eh, es una que parece ser importante porque divide esta torre de crecimiento en distintos eh, eh, estadios estadios 3, 4 de Sanders es el comienzo. El sweet spot parecería ser ese 4, 5 de Sanders. O sea que cada paciente no necesariamente en la edad. Algunos pacientes podrían estar a esa edad, a los 11 años. Otros podrían estar a los 13 años. Un varón podría estar en esa edad, en esa madurez, a los 14, 15 años. Pero las edades están entre los 11 y los... En términos generales, pues estamos hablando de pacientes niñas de 10 a 13 años quizás una de 14 años que todavía tiene mucho crecimiento, y en varones estamos hablando de posiblemente los 12, 13, 14, 15 años también. La mayoría de las escoliosis sin intervención quirúrgica, o sea, sin, sin operaciones, ¿se convierten en incapacitantes o no? O sea, incapacitantes en el sentido de que la persona pierde movilidad y no puede caminar bien, ¿o no? Mira, eh, lo, eh, es, hay estudios muy favorables de las escoliosis a largo plazo, eh, cuando la escoliosis es menor, el problema, ¿verdad? Estamos, estamos partiendo de la premisa que son escoliosis que no continuaron progresando, porque una escoliosis que continúa progresando le va a adaptar al problema, se ha convertido en una escoliosis degenerativa. Pero antes operamos, se consideraba, quizás antes de que yo comenzara a operar, los eh, 40, 40 grados parecía ser el punto ideal para cirugía, pero salieron estudios muy favorables a largo plazo de pacientes con curvas en, esa, en, ese, en ese range y se compararon con pacientes que, dejar, que, que fueron operados y aunque la cirugía les quedara perfecta a largo plazo veíamos favorable esta escuelosis de 35, 40 posiblemente 45 grados eh, que puedan tener una muy buena calidad de vida mayor movilidad, menos, menos dolor eh, so, serían curvas por encima de eso las que, con, las que continúan progresando esas son las que entonces le traerían incapacidad futura, las que continúan progresando pues son las que recomendamos operar. Esta técnica nueva, estos instrumentos nuevos, esta nueva manera de, de operar sin, sin fusión, eh, nos ha dicho usted que realmente no es para todo el mundo. ¿Hay alguna idea de, de qué por, porción de los pacientes podrán beneficiarse? Eh, va a variar de sitio sitio. Y, y, y yo he visto cirujanos en Estados Unidos y en, en distintos settings que en su causística podría ir no tanto mitad de los pacientes, pero se acerca un poquito. Ahora, esos son centros de referido, que, que, que ya esa técnica envían pacientes para esa técnica. Eh, mi, en mi práctica, y estoy mirando, tú sabes, a qué edad me llega el paciente, si me llega muy tarde. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, todavía a veces me llegan pacientes con escurrosis bien severa, que ya dejaron de crecer inclusive. Y pues se siguen poniendo peor. Eh, y pacientes que veo que no van a ser nunca candidatos, pero pudieron haberlo sido mm. en un cernimiento apropiado en las etapas iniciales. So, que hay que descartar un montón de tipos de pacientes que no van a ser. Yo ahora mismo no me atrevo a decir, sería un medio guess, pero en mi práctica, por lo que yo veo en mis pacientes, podría ver que 10 a 15% de los pacientes, quizás 20% de los pacientes, podrían ser candidatos. Estos eran de los pacientes que, que ya son candidatos para cirugía. ¿Usted ha visto o sea, ha visto ya en el hospital dos casos? Dos casos éxitos. Tuvimos un día bien especial el viernes pasado. El viernes pasado en el auxilio después de muchos pro procesos para llegar ahí, a el FDA, el IRB que el hospital tuvo que hacer. Eh, el doctor Sequeira y todo nuestro equipo de trabajo estará en la misma página lo que vamos a hacer. Eh, traemos a la mesa al doctor Juan Carlos Rodríguez de NYU, que tiene Basta experiencia en esto porque él en Barcelona eh, era uno de los pioneros de esta técnica que conoce el doctor Juan Carlos Rodríguez puertorriqueño eh, que ahora trabaja en NYU eh, que fue reclutado allí para realizar esta técnica en particular y cirugía de escoliosis eh, hemos creado un, un gran, una gran amistad eh, y la realidad es que no hay forma de otra decirla eh, él estará afuera, está eh, ¿verdad? trabajando en Nueva York pero su compromiso con Puerto Rico me lo demostró su interés y su entusiasmo de traer, esta, ayudar a traer esta técnica aquí a Puerto Rico. Eh, trajo su equipo de trabajo, su eh, cirujano de acceso, su anestesióloga, su técnico y enfermera vinieron el viernes pasado. Eh, Doctor Sequeira, mi equipo de trabajo, mi compañía de monitoreo, de recolección de sangre, el, los técnicos de auxilio, todos estuvieron tú sabes, preparándonos para ese momento y pudimos realizar los primeros dos casos eh, con un gran equipo de trabajo, con mucho éxito de unas pacientes muy valientes de eh, eh, verdad, porque esto está, es una discusión muy compleja eh, y se están recuperando muy bien. Así que ya tenemos dos casos. ¿Y la, las próximas intervenciones serán cuándo? Ahí, ahí te, tenemos idea o no. Pues mira, eh, los casos van llegando mientras los vamos identificando. ¿sabe? Eh, además de que ¿verdad? esto no va a cambiar a mí el, ¿verdad? el juicio de la práctica que yo tengo con mis pacientes. O sea, esto es un, algo para armamentario, eso eh, que estamos, continuamos laborando de la misma forma tradicional, a la misma sí. vez que veamos pacientes que puedan ser candidatos y, por ejemplo, o sea, quizá una esta semana pues me llegó uno que definitivamente sería un buen candidato un posible segundo se está evaluando esa posibilidad pero llegaron otros casitas para que son para para, para la otra cirugía tradicional claro. o sea que bueno la que, marcha, lo, lo que, hay, que, hay, hay un asunto importante lo que quiero Líder. reportar es que empezaron y no se detienen ya, por no aquí. nos vamos sí. a detener claro que no vamos a o, sea, o menos que la edad la y la ciencia y la experiencia nos diga que pues nos equivocamos en pensar que esto iba a ser eh, la gran cosa, pero, pero la realidad es que entendemos, entendemos que sí. Eh, así que esperamos, tú sabes, poder eh, ofrecer esta alternativa a pacientes candidatos bien elegidos eh, y vamos a continuar, tú sabes, desarrollando. Nos sentimos muy cómodos en el Hospital de Mutuo de, de reproducir eh, esta técnica para el bienestar de, de nuestros niños y niñas. Gracias, doctor, por traernos buenas noticias, porque a veces el país está lleno de malas noticias. <risa> Tenemos muchas, y mucho, mucho que mejorar definitivamente. Eh, así que estoy agradecido del, del gran equipo que me rodea y de, de tener esta oportunidad de ofrecer algo positivo. Y esto va a ser viable para los pacientes en términos económicos y en términos de la cobertura de los planes médicos, etc. Eso, esto va a ser viable. Porque... Pauseo ahorita un poquito cuando me preguntaste, ¿verdad?, cuán rápido y cómo seguimos, porque definitivamente pues hay un asunto de que los planes médicos entiendan, ¿verdad? Esta nueva técnica, eh, es, hagan sus estudios, ya que es algo todavía experimental. Tengo que darle total crédito al plan de salud Menonita en su aspecto vital, paciente, ¿verdad? Vital Menonita, que fue el primer caso que realizamos. Eh, Tuve la oportunidad de dialogar, ¿verdad? Con el director médico eh, y con la gente de Menonita para poder, entonces, asegurar, ¿verdad? Que que entendemos, estamos en la misma página, ellos se mostraron muy positivos eh, de, de poner su paciente en nuestras manos. O sea, que, que Vital Meronita está, este, está, ya, ya dio el primer paso. Hay que ver si los otros planes se pueden para su pero... Deberían. Perdona, yo, los invito a, yo los invito, ¿verdad? La, la mejor forma de hacer esto con los planes es uno hablándolo y uno explicándolo, ¿verdad? Y, y pudiendo reunirse. Así que vamos a ver, ¿Verdad? Como paso a paso, el problema en Puerto Rico son muchos planes médicos, y hay mucha gente que se va a entender. O sea que parte de lo que lamentablemente pues tenemos que hacer es, es ir en estos pasos. El hospital lo tendría que hacer. La compañía de implantes es lo más probable, tú sabes, el asunto principal porque están, está introduciendo una, unos implantes y unas técnicas nuevas. Eh, o sea que sí, eh, me tengo, no son preocupaciones, pero sé que hay trabajo que recorrer para que verdaderamente nuestros pacientes en Puerto Rico eh, puedan tener acceso a eso, pero yo confío eh, y el asunto a veces con los planes médicos es que los procesos son, son bien, bien largos, delatan mucho eh, y no necesariamente la información ya llega a las personas que pueden tomar las mejores decisiones, así que de nuevo, yo estoy en la mejor disposición y mis colegas y el hospital y, y todo el mundo para, para, para que esto no sea una pausa ahora, sería triste que lo sea eh, porque obviamente pues Poder darle esta oportunidad a algunos pacientes creo es algo que ya podemos hacer. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. ortopédico del de Hospital Auxilio Mutuo. Aquí cubrimos a los científicos, cubrimos los avances científicos y los avances médicos. ¿Por qué la ciencia es noticia? Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública.